¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, nos traigo el juego que tanto estabais esperando Y yo también tenía muchas ganas de volver a jugar a Fallout Shelter. El juego del búnker eh, está súper súper bien y vamos muy bien también eh, Aunque nos falta energía así que vamos a hacer así, clac, clac, clac, clac Vale ¡Oh! ¡Fueron papás! ¿Ok? bebé. Tenemos un bebecito en el búnker. Espectacular. Voy a bajar un poco el volumen. Por si acaso os quedáis sordos. Eh, no queremos eso. ¡Ay, oh, qué mono! ¡Qué mono! Lene. A ver. Espérate, voy a bajar el volumen. Ahí está. Entonces, dirás... ¿Qué hay que hacer ahora? Pues no tengo ni idea Lo que sí sé es que... Voy a ponerlo en pantalla así ah, No sé si lo... Vale No sé si lo veréis bien te lo pongo así Pam, pam Vale, entonces Modo Express Activar ¡Vamos! Energía tope Activar Necesitamos mucha energía, ¿eh? ¡No! Me lo creo ¡No! ¡Fuego, fuego! ¡Apaguen el fuego! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Soplad, soplad! ¡Soplad vosotros también! ¡Soplad, soplad! ¡Vamos! ¡Soplad todos! ¡Soplad todos! ¡Ayudémosles! ¡Ayudémosles! ¡Vamos! ¡Soplen, ¡Soplen! Muy bien, entre todos hemos conseguido ayudarles Así me gusta, chicos, trabajo en equipo Trabajo en equipo, vale Entonces, organicémonos, vale Porque esto es un poco caótico eh, Tenemos aquí depuradoras, vale Tenemos aquí energía Y luego tenemos aquí una señora que está trabajando sola bueno, Así que vamos a enviar... Vale, espérate. Voy a cambiar de, de trabajo a algunos, ¿eh? Vale, ¿veis que pone unos números? Pues resulta ser que ese número se supone que es lo que es mejor se le da, ¿sabes? O sea, prefiere esto antes que esto. Vale, vamos a ponerla aquí. A este señor... Le vamos a cambiar a esta señora... ¿Le da igual? Pues entonces que ayude a esta Esta muchacha se va a ir... Aquí Esta se va a ir... Aquí Entonces, usted señor... Le va a tocar trabajar, ¿qué le parece? Entonces... Uh, vale, aquí necesitamos a más peña el niño no puedo ponerlo a trabajar porque sería explotación infantil <risa> Entonces, Dos, dos, claro Voy a mover a esta, ¿eh? Vale, voy a mover a esta, que se vaya aquí arriba ¿Vale? La del traje de elfo eh, Luego Estaría bien mandar a alguien fuera Voy a mandar a esta fuera A tomar viento Explorar Hola, señora Recoja, hombre, por supuesto Revivir, regresar Explorar, regresar Ahí está Voy a revivir a una persona, hombre, por favor Revivamos, revivamos Vale, recogida No, no puedo recoger nada, perfecto Canjear A ver eh, Alojamiento hay más luz de la que me esperaba vale, A ver Alojamiento Crear Vamos a poner más salas Luego Aquí La bodega La vamos a ampliar Vale Así que tocaría En serio No tengo chapas Ya soy pobre de nuevo En serio Vale Ascensor Tampoco No me llega ni para el ascensor Genial Vamos a desbloquear salas entonces Mmm... Oficina. Ah, perfecto. No podemos. No podemos. Eh, hacer nada más. Vale, pues nos tenemos que aguantar con lo que tenemos. Entonces, modo express. No tienes nada asignados a esta sala. Como que no tengo moderados asignados Ah, que no hay nadie trabajando. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Lo pilla, lo pilla, lo pilla, lo pilla. El trabajo duro es trabajo feliz. ¡Oh, mira, ahí está! A esta le encanta trabajar. Muy bien, así me gusta Eres como yo Vale, a ver Express Activar Por favor No, me lo creo Incendio, incendio Bueno, ahora cada vez como somos más ¿Ves? Como so Mírale yo <ríe> Pobrecito Pobrecito el nene Pobre nene A ver No puedo mover al niño, ¿no? Vale. Me tengo que apuntar. Entonces. Eh... Que ahora que me fijo, el niño no está muy feliz. que digamos? ¿Sabes? Está así. Vale. A ver. Vamos a ver cómo están. Destruir roca. No, que me cuesta dinero. No, que me cuesta dinero. ¿Usted qué hace? Trabaje. Aligérese. Aligérese, señora. Activar. Por favor ¡Bien! Vale, vale, vale, vale ¡Alejérese! ¡Alejérese, señor! ¡Alejérese! No, me lo creo Incendio ¡Incendio! ¡Hay un incendio! No me acordaba que aquí había una señora Espectacular ¿Y esta señora qué hace? ¿A qué, qué, a qué se quiere dedicar usted, señora? ¿Quiere seguir usted pasando lista? Si quiere, le echo fuera y le, y le mando a, a explorar por ahí. A ver. Que por cierto, hablando de explorar. Le voy a mandar a esta que regrese. 25. Bueno, no, todavía no. Esta no. Pero. No hay nadie más, ¿no? Explorando. Vale. Déjame mirar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, niño No se puede, no puede explorar todavía, vale Eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Depuradora. El 85%, vale Esta es la felicidad que tienen cada uno de ellos Vale, el que menos tiene porcentaje es esta Vale, pues voy a mandarle fuera, eh Voy a mandarle fuera, que explore Que, que vea mundo Explorar Ahí está, mira la que contenta se va <risa> Lleva todo feliz, ¿sabes? A ver, ¿qué más? Está así un poco regulera Esta Esta, vale, pues esta también se va a ir a explorar ¿Vale? Necesitamos a Peña que explore Y no mueran, por favor A poder ser Uy, no, está muy alto no, tampoco Está demasiado alto Es que esto es el porcentaje De posible accidente Y no queremos Así que uh, Está todo demasiado alto Vale mm... Recogida, nada A ver, aquí, ¿qué hay? Recoger, por supuesto Me lo he merecido a ver, combina cuatro pares de salas, vale. Obtener un estimulante, esto no es lo que es. Nada, nada, nada. Ah, vale, ok. Bodega, a ver, voy a mirar las salas: eh, cafetería, generador de energía, vale. Voy a poner un ascensor, vale, porque vamos a aumentar esto de aquí, vale. Entonces, necesitamos otra cafetería, bueno, aunque esta de momento tira, de momento con esta tiramos, vale, tres minutos, vale, vale, vale, ¿Vale? Entonces, a ver la gente que está explorando qué está haciendo Esto que está, volvi esto que está volviendo He revivido No me digas ¿Por qué te he revivido yo, chiquillo? ¿Por qué te he revivido yo? ¿Qué es esto? ¿Pistola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A lo mejor no es lo que está consiguiendo la, el, la persona Intuyo, no lo sé Creo que es lo que ha conseguido, ¿eh? Me parece Vale, espérate Déjame comprobarlo Eh, he hallado una hormiga eh, eh, He conseguido, he aplastado Muy bien, muy bonito La... mm, Espérate Ha vistado una salvaje errante Ah, vale, pues sí Es lo que, es lo que ha recogido Vale, vale, vale O sea, esto es lo que ha encontrado, lo que me va a traer. Buen chico, te mereces salir otro día. Pero por ahora te toca volver al búnker. Y ese había bulto, ¿sabes? A ver. Mmm... ¿Cómo va, señor? ¿Usted está bien? ¿Está mal? Vale, está bien el señor. Está como está. Vale, está feliz. Está también. Esta también. Hay que revisar el estado, ¿eh? De, de la peña. Este también. Este también está bien. Socorro. Hay un mutante en el refugio. Es broma. <ríe> ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Me parto y me mundo A ver. Ahí está. Vale, pues nada. Aquí no hay nada interesante. Eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Habría que poner... A alguien, aquí para que ayudase Vale, creo que, vale, voy a mover a este de sitio Voy a poner a esta Vale, esta la dejo aquí Esta Es que claro, ¿a quién dejo de descanso? Vale, dejo que descanse esta Dejo que descanse esta eh, Dejo que descanse... ¿A quién dejo yo que descanse? Descansa tú. Porque tú te, te lo estás currando demasiado. Así que descansa. Eh, hay que hacer... Que se multiplique más peña. Así que... Tú, por favor. Muévete de sitio. Ahí está. Vamos a tratar que se multipliquen. Entonces. Necesitamos... Que usted... Vale, claro, es que esto se le da bastante bien eh Claro Vale, este Es mejor aquí Esta Es mejor aquí Esta Es mejor aquí Y esta La vamos a dejar ahí, ¿vale? Entonces Voy a esperar a que estos dos Se junten, ¿sabes? Entonces, ¿cuánto llevo de, de vídeo? 13 minutitos Vale, vamos a seguir un poco más ¿Vale? Eh, espérate, aquí lo complicado está en que, A ver, el niño, este tiene que crecer, ¿eh? Tú cuando creces, niño Vale, destrozar, no, destrozar roca no Que me cuesta dinero <risa> Me cuesta money Express La juego no me lo Ah, porque está sola, claro Vale ¡Hala, hay cucarachas! A ver ¡Dios! Pero si son mutantes Si son más grandes que la cabeza de la muchacha Vale Te toca ayudarle Te toca ayudarle eh... Vale, estos dos los voy a dejar ahí Que estén juntos Vale Vale Voy a hacer que estén juntos, eh Las tres Si hacéis algo, estaría bastante bien, eh No es por nada ¡Puño! Dale, con el puño Ahí, ahí, pega, pega ¡Puño! Usa el puño, vamos Vamos, que os os queda una Vamos que podéis Se pudo Mira, es que le he una patada En plan, ala, se acabó Depuradora Necesitamos a más gente Necesitamos a más peña Aunque estamos a los ochenta ¡Uey! va subiendo Va subiendo Bueno, bueno, que se está multiplicando Wow Ahí están pasando cositas Vale, a ver Ya se han multiplicado Entonces eh, Necesitamos que este hombre Después de haber multiplicado Ayude a esta señora Y esta No, no la voy a parar. Esta embarazada, cómo la voy a poner yo a trabajar A ver eh, Vamos a hacer que ayude a este y esta, que ayude, vale, que se ponga aquí, vale, para ayudar a estos señores Vale, a ver, ¿cuál estaba volviendo? Vale, este estaba volviendo, vale, este no me has conseguido nada, ¿verdad? Perfecto, increíble, no me has conseguido nada, en serio este es el único que me está consiguiendo cosas. El resto no. 25 chapas, 25 chapas, 25. No valéis para explorar. No valéis para explorar. El único que vale es el hombre ese. Ese es que se merece explorar más veces. Entonces, vamos a tratar de. Venga, va, está así. No me lo creo Otra vez Otra vez Con el puño Usa el puño A este ver es la mejor solución Vamos Tú puedes Yo te ayudo Usa el puño también Vamos Pégale Haz así ¡Pah! Bueno yo saldría corriendo muy bien, se me gusta. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Os habéis. Su os subir el sueldo. No tenemos ni energía para poder eh, tener aquí luz. Perfecto. Eh, a ver. Vale. Vamos a hacer que esté aquí. A este parece ser que le encanta. Este trabajo. Porque está ahí todo feliz, ¿sabes? El señor. Vale, depuradora, tenemos bastante agua Activar, por favor ¡Bien! Vale, vamos Entonces, señor es que, es que cuando está en ese estado, en ese porcentaje ¡Uy Dios! 43%, quita, olvídate Olvídate Vale, en este mejor me espero A los tres minutos, ¿eh? Mejor me espero, entonces aquí Vale, nada Nada, nada, nada Vale, esta mujer En teoría Vale Esta tiene que luz. A dar a luz A ver Voy a hacer que vuelva Esta muchacha Porque no está consiguiendo mucho Así que esta, que regrese. Necesito que regrese también esta. Necesito que regrese también eh, esta. Vale. Ah, mira, arriba te pone el tiempo que, que tarda en volver. Dios, volviendo... ¿Pero dónde te has ido, muchacho? ¿Te has ido al otro planeta o qué? Te has ido. Pero bueno, por lo menos regresará. Con una victoria Ese señor Con una gran victoria Y este señor la verdad es que se merece volver a explorar eh Y este señor Yo creo que también se merece ir a explorar Así que en cuanto sube el el express Este, este hombre se, se va a explorar Que se lo merece ¿Por qué no? No se puede activar el express en esta sala ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo No funciona ¿O qué pasa? ¿Por qué habéis parado de trabajar? No entiendo nada, pero bueno Vamos a poner esta aquí Vamos a poner esta aquí A lo mejor es por la energía ¿Puede ser? No, claro Esto aquí Uy, 43%, olvídate Y esto, vale Nada, queda medio minuto, no merece la pena No merece la pena Vale, a ver ¿Qué falta aquí? Esto no sé lo que es, eh. Esto de obtener un estimulante Si alguien lo sabe, que me lo diga, ¿vale? En los comentarios Vale, subimos de nivel Perfecto Vale 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y por fin podremos Subirle modo express A la comida Bueno, express Subirle la comida Básicamente Vale Claro, yo pondría esta aquí Pero es que Se ha ido a la cama A lo mejor es No, iba a decir a lo mejor es para dar luz A dar a luz, pero no sé el niño este no para de pasearse, ¿sabes? No para de pasearse. Eh... En cuanto vuelvan de la calle... Mira, a esta le quedan dos minutos. Este, olvídanos, Nos olvidamos, pero este nos merece la pena que vaya otra vez a explorar. eh. Pero por ahora, que descanse. Este, dos minutos, cuatro, seis... Vale, en 7 minutos en teoría tendríamos a, a, los a las 3 personas de que estaban explorando por ahí, ¿eh? Mientras tanto, podemos ir aumentando Estaría bien que tuviéramos al 100% de todo Pero eso es complicado, ¿eh, chicos? Es bastante complicadete Pero este juego mola que flipas Entonces eh, Necesitamos Vale Para poder tener es que estas cosas yo las pondría Pero muchísimo más adelante Muchísimo más adelante Yo ahora pondría refugios Pondría esto Tendría esto al 100% Eso es lo primero Y luego ya si eso eh, Vemos qué hacemos Pero hay que hacer que se multipliquen Hay que hacer que Que vayan trayendo cosas interesantes Vale Vamos a hacer que esta esté aquí. Vale. Sube de nivel. Vale. Te vas a ir fuera. A explorar. Porque te lo mereces. Eh, es un crack. Ese señor es un crack. Se va a ir para abajo. Por lo menos para que hayan dos activados. Vale. Subimos de nivel. Y en teoría... Vale, en menos de un minuto tenemos a Cristina en el búnker. Vale, oye, pues ni tan mal, ¿eh, chicos? Esto resulta un poco deprimente. ¿Perdona? ¿A que vuelves al búnker? ¿A que vuelves al búnker a trabajar? Encima que te doy fiesta porque te lo has merecido. Has currado mucho. Eres un currante como yo. Encima, encima me protestas. Encima me parece muy fuerte, me parece muy fuerte lo que acabas de decir ¡Eh! ¡Eh! Nos atacan Defiendan Puños Usen puños Y encima no se puede atacar Dirás, ¿no tienes armas? La verdad es que no ¡Socorro! Espera, espera, espera ¿Qué? Esta está amenazada. Eh, eh, eh, eh, ¡Eh! ¡Arma! ¡Socorro! Ah. ¡Co, co! ¡No! ¡Espera! ¡Inventario! Todos no llevan. Nadie lleva armas aquí o qué? ¿No se puede robarles a, a los personajes estos? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ay. ¡Defiéndete! Defi ¡Ataca! ¡Ataca! Yo te ayudo. Dale, dale caña ¡Defiéndete! ¡Vamos! ¡Ataca! Psst. Nada, que no, que no, no ataca No ataca, que nos están robando ¿Qué hacéis ahí sentados? ¿Queréis espabilaros? ¿Queréis moveros? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Hala! Toma aliento todo el mundo ¡Ay, Dios mío! Pero sí. ¿Qué haces tomándote una Coca-Cola? ¿No ves que hay alguien ahí? Oh, hachas. Ataca, ataca Saca al perro, saca a Bobby Ah no, que no tienes mascota, claro Porque como según tú no quieres Porque según tú no van a venir a atacarnos Pues mira lo que está ocurriendo ahora Te toco Pero haz algo No hace nada Y sale corriendo Pero, ay mío Mira este, ¿qué haces? Ataca, ataca Vamos, vamos Ataca, muy bien Así me gusta. Uy. Uy, cómo te defiendes. Espectacular, ¿eh? Espectacular la defensa. Así. Así. Así se defiende. Así. Muy bien, así me gusta. Claro que sí. Un aplauso por ese señor. Se lo merece. Váyanse de mi búnker. Váyanse de mi búnker No, está Uy, pues acaso le iban a hacer algo ¿Qué va a parir la mujer ahí? Con, con, con un montón de personas con hachas El niño va a saliendo traumatizado Se fueron ya, ¿no? Ah, no, que siguen ahí Y encima los, los que se han ido a explorar Se han llevado las armas Pues, ¿qué quieres que haga? Ataca, ataquen <ríe> Chúpate esa. esa Coge, coge el arma Coge el arma, pillines Reconectar. Vale ¿Quieres hacer algo? ¿O no vas a hacer nada? Pues dame la escopeta no te la mereces. ¿Cómo se le quita la escopeta a esta mujer? Señora, usted no se merece la escopeta. ¿Vale? Porque no la va a utilizar. Usted no va a utilizar la, la escopeta. Eh, ¿Alguien está haciendo algo al respecto? No. ¿Se fueron? Se han ido y ahora viene la otra. Y ahora vienen todos. A ah, sí. ah, buenas horas Si sí, nos han robado la comida Nos han robado todo Si ¿sí es que sí. Ahora para que vengan Cucarachas Ah pues no ya, Ha salido perfecto Ha salido perfecto Nos hemos recuperado Nos hemos recuperado Activar, activar No me lo creo ¡Hala! Lo que faltaba Mira, ¿tú? ¿Para empezar? ¿Quieres? Por, fa por favor Recoger Recoger, recoger ¿Vale? ¿A empezar? ¿Tú? Te vas a ir aquí Usted Se va a ir aquí Ahí está hecho bien, ¿no? Yo les he repartido Donde tendrían que ir Vale Vale, vale, vale, vale Ahora sí Vale, entonces ¿Cuánto llevo de vídeo? ¡Dios! Vale Espérate Un poco más Poquito más, vale, a ver. Necesito. No, cada claro, generador de energía no, porque ya tenemos. Y depuradora, pues no están en marcha. ¿Por qué? Pues creo que es porque no tenemos suficiente energía. Así que váyanse aquí. Yo se los recomiendo bastante. Que se vayan aquí a ayudarles. Yo prefiero que generen mucha energía. Porque, claro, no tenemos aquí ni aquí. No tenemos luz en ningún lado. Estaría bien tener bastante energía, ¿eh? A ver, aunque el porcentaje está bastante alto. Pero... Vale, a ver. Este señor. No ha recolectado nada. ¿Para qué sales? ¿Usted para qué sale, señor? Pues, ¿pa para traerme cosas, ¿no? Para traer cosas Pues no ha traído absolutamente nada Le voy a tener que mandar A que vuelva usted, ¿eh, señor Usted no vale para explorar Necesito que vuelva Necesito que vuelva el señor Ya le ha, toma, ya ha tomado un poco el aire Lo suyo es trabajar Entonces La juego Bien Bien Vale Uy, no, está demasiado alto 45%, ¡Dios! Vale, pero está demasiado alto eso Vale, vale, vale Vamos a bajar un poco eso Vale, ya tenemos un poco de energía Un poco solo, vale, ok Prefiero que trabajen En la energía Esta mujer que se vaya aquí Que hay luz, ¿sabes? Porque si va a dar la luz, si va a dar la luz Prefiero que haya luz a que esté oscuro ¿Sabes? A ver y, si rato, si es que de verdad. y el niño paseándose Dios, no me había fijado en las chapas que tengo Vale, entonces Vale Voy a ir recolectando muchas chapas ¿eh? Muchas, o sea, lo que son muchas ¿Sabes? 45, nada, olvídate Olvídate Olvídate Vale eh, tendrían que volver Espérate Voy a hacer una cosa Vale, están volviendo todos, ¿no? Los de exploración Vale, este está volviendo, vale, en dos minutos Se supone que ya vuelve ese señor Vale, ese señor Lo voy a poner yo creo que aquí Que es donde más eh, trabaja Entonces eh, Yo creo que voy a moverla De sitio La voy a hacer que se ponga aquí esta mujer la voy a dejar que se ponga aquí. Porque se necesita mucha, mucha, mucha energía. Quiero que esté todo al 100%, ¿vale? La comida, el agua y la energía. Pero sobre todo, yo creo que es más importante la energía. Que esté al 100% porque es lo que más se consume y lo que más se necesita. Vale, pero no puedo ponerlo porque está ella sola, ¿sabes? Entonces eh, sería un poco absurdo Vale, esta mujer Sí que puedo hacer que se ponga Aquí Vale Es que algo hay que hacer ¿Sabes? Ya sé que está embarazada No tendría que, explo eh, eh, que, que, que, que, que mmm. Ya sé que está embarazada No tendría que trabajar Pero hay, hay que, se, necesita, se necesita gente que trabaje se necesita agencia trabajadora. Pam, pam, pam. Buah, está todo está todo un poco peligroso subirle el porcentaje. Así que yo creo que lo... Vale, 33 minutos. Perfecto. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido este capítulo de Fallout Shelter. Ha pasado un poco de todo. Pero yo, yo creo que ha estado bastante bien, así que a ver qué podemos hacer en el siguiente episodio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.